Es un momento pavístico. Chicos, bueno, hay dos colegas que se llaman Eduardo Feynman y Jonathan Viale, Obviamente todo el mundo sabe que comparten una señal de noticias, que es la nación más, y que uno hace el pase con el otro. Y el año ¿sí? pasado hubo... ¿Quién volteó la mesa sí, sí, que te contaron? Guido contó la que, mesa que cuando habían sacado a la chica A Mirta, en le momento, cumpleaños. por el cumpleaños, eh, la estaba sacando Eduardo, Johnny me, se metió una pregunta y Eduardo volteó ¡Oh! a la mesa. Y el otro problema fue que también lo había traído acá a Guido, sí. que hoy lo mencionabas Laura lo viento. Está en París, ahora sobrada, mira. Ahora vamos a contar, pero bueno, vamos a contar primero lo nuevo. Después vayamos a la historia. Lo nuevo es toma. Sí, lo, lo que pasó, lo nuevo, y por qué no hay más pase, ni va a haber, sí. por ahora pase mira ¿cómo una cosa? ¿Por qué no vemos el no pase y me contás eso? Dale. ¿Te parece? Ver, <risa> el, el no pase? <risa> el ¿No? Pase, no, pasó, <risa> <el> no... <risa> en Credil te llevas más. Hasta 700 mil pesos y la primera cuota la pagás en julio. Llama al 0810. 122 7373. dos Credil, el mejor préstamo siempre. Bueno, Guada. Tranquila, oh. tenemos todavía 7 minutos. Tranquila. Soy Eduardo Feynman. Mañana a las 6 de la tarde. No lo dude. Tenemos la mejor información. Oh. Hasta mañana. Cero onda, eh. Cero onda, che. San, san, san, san. San, san, san. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo les va? raro esto, eh. Oh. Ahora vamos a charlar. Espera, que me acomodo un poquito. ¿Quieren que charlemos? Oh. Bueno, vamos a charlar. Qué mal clima, che. Estaba nervioso, Jonathan, ¿eh? Qué feo. Todo. Todo traemos un mate, viejos. traemos un mate ya. Obviamente, el escándalo fue el día anterior. Sí. Y esto tiene dos personas, digamos, una víctima que se llama Larisa, que es una productora que terminó llorando, productora sí. de Jonathan Viale. Oh, ¿Por Larisa. qué termina llorando Larisa? Por un nombre que es el de Santiago Peña. Santiago Peña es el presidente electo de Paraguay. ¿Y qué pasa? Claro. Lo que pasó es que según Feynman, Jonathan Viales se lo escondió. O sea, acá hay una guerra de egos. ¿Cómo se los escondió? Pero... Para, hay una guerra de goza, hay una garra de micán. Sí, no no sabes charlar, Laura, vos contás y te vas preguntando. hablo ¿Cuándo le va a enseñar a la señora llamar? Laura? Este ¿Cómo es? tiene que hacer su trabajo? ¿Cómo no sabes charlar? No charlar, ¿Cómo no sabes charlar? No, a sumar algo, Laura en lo que estás diciendo. La productora que había cerrado esa nota de la que habla Laura, que fue la nota de la discordia, se llama Karina Labrania, es la productora de Eduardo Personal, y a mí lo que me dicen es que la tenía cerrada hace mucho, esa nota, para que la pudiera hacer Eduardo. ¿Y dónde se, dónde se escondió el hablar? presidente paraguayo? ¿Dónde se sí, no? lo claro, escondió? Sí, lo tiene? A ver, contamelo. A mí me gustaría que te la gente... A lo que... pero Te agradezco, pero a mí me gustaría que la gente <risa> entienda <risa> por qué se pelearon. Se pelearon por, ¿Por un qué? invitado. Por una nota. ¿y? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La que termina llorando es la productora de Jonathan Viale, Usted. porque Feynman sostenía que su productora, Usted. que es la que vos nombraste exactamente, había... Cerrado antes esa nota. O sea, o sea palabró el paraguas vendría raro, a ser. Claro, hay un presidente. Dentro sí, sí. antes un país, de que ganara. Pero qué pasa, según Feynman, ¿por qué la termina haciendo llorar a la tierra? Sí. Productora qué? de Viales. Porque dice, no es la primera vez que pasa. Pero eso es lo grave, no. Lo malísimo es que Feynman habló del papá de Jonathan. Ah, no, bueno, ahí se cruzó. El... No, ahí hay límites. Hay límites. Límite. Ahí es la guerra, ahí es donde... ¿En qué momento no habló? ¿En qué contexto? Atrás. Cuando en medio de su ira y de su enojo, que le va a costar a Eduardo reconocer porque yo lo conozco, y bueno, la, la, la, la, la, la bronca es así, sí. se la agarra contra la diciéndole, son palabras, porque tengo anotado, es un mal compañero Epa. por Jonathan, Uy, y la, es la, escondedor de invitados porque, como, Y ahí habla de Mau. Entonces, sí. imagínate. Bueno, pero cuando... todos sabemos cómo es el periodismo y cómo es, son estas claro. cosas cuando vos tenés una nota. Claro. Y si te verdad, voy a dar un A nadie nos la sacaron. <risa> Está bien, Guadalupe. Pero, pero, pero dos minutos, no. dos preguntitas, pero viste, claro. se la llevaron. No, y además la propuesta del <risa> lado de Johnny <risa> era compartir la nota, hacerla <risa> en No acá estamos, tenemos que comer entre todos. Comer y dejar comer. Exacto. No, parece que Eduardo la tenía palabrado este para presidente claro, paraguayo, sola. recién electo lo quería para él. Claro. Jonathan lo tenía para él, sola, se la agarra. ¿no? Claro, la hizo después, Feynman se la agarra con la productora Jonathan, le dice lo que le dice y al hablar del Papa, hablar de Mauro Vial ahí, terminó. El limites. Hablaron entre ellos por WhatsApp, pero no va a haber más pase, la guerra está ah, hasta... Ahora clásima. vamos a los antecedentes que saben para. Bueno, ¿eh? Estaba bueno, ¿eh? El primero no, no lo que contó acá en Primicia en su momento Ido. Kilo, ah, sí. que es el tema de la bronca que le dio a Feynman lo que hicieron en Radio Rivadavia, claro, que sí. lo organizó Juan Cruz Ávila, titular de La Nación Más, sí. ente periodístico, cuando lo pone a Longobardi a hablar con Majul y hey. Jonathan ah. Viales. Eso era. Claro. Entonces, Ahí se comienza. supone que Jonathan Voy Viales puntando. apoya que Longobardi compita desde Rivadavia con Feyman que está en Mitre, en el mismo horario. Claro, y lo que contó Guido... Igual como están los es ánimos el el caldeados, con esto rica. y aparte con las elecciones, y todo, y como quedan evidencia claro. que viste que te tiran por la cabeza enseguida Pero de censura, de con, censura, con y te hablan... Marlo. Si vos tenés pauta, de acá no se habla. Lo que pasa es que como Feyman es el número uno, cuando te va bien, te tiran a matar todos Team no soy team de nadie, lo que digo, número uno, líder... Eh, en lo que hacés, es lógico. Ahora también bueno, es número uno. Lo fuimos a buscar. Ah, ¿Saben una cosa? Fuimos a buscar a Eduardo Feynman y nos decía uy, uy, uy. lo siguiente. Mira. Que el periodista ¿Qué sos el? vos y él... Oh, oh. ¿Cómo estuvo la nota con Santiago Peña, presidente electo de, Bra... de, de, de Paraguay? Muy bien, muy bien. Ahora un, un gran presidente. ¿Desató una polémica esto con, con Johnny Viale no, en el pase? Ningun... No, de ninguna manera. ¿Porque Johnny quería compartir esa nota? No, de ¿sí ninguna manera. No, de ninguna manera. No. ¿No te lo propuso la producción compartir? No, no, no, de ninguna manera. ¿A partir de ahí se cortó el pase? No, no, Sabes lo que pasa? Mirá, yo me levanto a las 4 de la mañana. Y la verdad que ya estaba terminando muy tarde el pase. Y... Una hora más de sueño para mí es fundamental. Fundamental, Edu. Ya no podía más. Y además, me yo no me necesito a mí para el pase. ¿sí? Él tiene un programa espectacular, alucinante. Oh, pusiste vos entonces que se corte por sí, motivos claro, de los horarios, el porque sueño? yo no, no puedo más, no puedo más. Yo hago dos horas de, de mi noticiero y después quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa. Entonces, no puedo, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Le ponías un poco de onda, pero se notaba que se estiraba no puedo, un poquito de más. No, no, ¿eh? no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La relación con él, con es la producción de. Él, ¿bien? Pero, a ver, Johnny Viale es, eh, yo creo que hoy debe ser el mejor periodista que tiene este país. Oh. La verdad, sinceramente. No me necesita a mí para hacer un paz. No hubo ningún tipo de gritos, nada. se dice que hubo gritos con la productora. Pero, pero, nada, pero nada que ver, nada que ver. Como que Johnny tiene problemas con los invitados. Yo no sé si Johnny tiene problemas o no tiene problemas, la verdad. Tampoco creo que los tenga, la verdad, sinceramente. ¿Volverá? Es el mejor periodista de este país. ¿Volverá al pase o pensás que por ahora no... ¿Sabes lo que pasa? Yo tendría que dejar la radio y no despertarme más a las 4 de mañana. ¿Te levantás a las 4 de mañana vos? No. ¿Te levantás todos los días a las no, 4 de la mañana? Bueno. Próbalo oh, oh, oh. y vas a ver lo que es. Bueno, gracias claro, Eduardo. Creo, gracias. Ahí va Eduardo Feynman después de aclarar que con Johnny Viale Se y con solito, el pase mira. está todo más que bien. ¿Vos te levantás a las 4 de la mañana? ¿Vos te levantás a las 4 de la mañana? Sí. Ya, ¿Vos te levantás? Con <risa> Ni para ir al baño me levanto. <risa> dentro de poco me va a poner pañales, imagínate, a ese nivel, ¿eh? Para no hacerlo. No, mira, excelente nota. Muy, buena eh. nota de... muy, sí, muy, muy, muy, muy, muy, muy sí, buena nota Alfonso. Y el de, pelotudo de, de, de, de, señor. Más. Era tal la cultura de Eduardo el día de la nota con eh, la nota que, que contó sí. Laura, con el presidente electo de Paraguay, que estuvieron hasta último momento, la llamaron a Guadalupe Vázquez, que, que la ve, veíamos ahí en el que corte, para decirle que lo iba a tener que reemplazar y hacerla ella porque Eduardo no aparecía. Apareció sobre la hora, fueron a maquillarlo al piso, él hizo esta nota y a partir de ahí dijo... No hay más pase. Nunca. Esa frase es falsa. Porque el pase no solo es lo que más mide la señal. Está peor, vendido. Sino que vendido, es lo más comercializado chico, no. de ya, la señal. Toda esa pauta ahora la pasaron al de Rossi, que hace también con, con, con, Feynman. con Feynman, oh, Feynman. Feynman, Pero claramente no es lo mismo. O sea, ya, todos quieren pautar en ese pase. Es que era bueno el pase. Y por el momento sí. no hay manera de de, de comenzar. acá hubo algo y parecido. Y más plata. Acá más. hubo algo parecido cuando estaba con Facundo Pastor en Hace ese momento no, mira, madre, Acá los mamos a Facundo Pastor. Claro, no hubo tampoco el pase y creo que Feynman dijo algunas cositas muy parecidas. Ahora, Facundo Pastor es el mejor periodista de todo. Ah, no, no, chico irónico. Chico, guerra... como... Chicos, es estaba re irónico ¿eh? La anotar a Carmen, Era Marvieri. Carmen. Era Carmen <risa> Marvieri. Era Carmen lo <risa> irónico. Pero Eduardo nota, siempre es así. Respeto, cuando marvino. se peleó con Nazarena, pasa, cuando, cuando ¿no? se peleó <risa> con Medio Mundo <risa> Eduardo se Pero paró. Guerra de Pases habido. Guerra de miles. Y Anatalón lo que pasa es que en no este que caso, al, al afectar al, al papá de Johnny Johnny también está muy enojado. Sí. Y no quieren saber de nada. El canal, Juan Cruz Ávila, no es el que hizo todo. El que hizo todo es Majul. Majul fa le falta, y oh, creo que si no lo no no hizo, arrodillarse. No, no, mira vos. Para que hagan y este a veces para. funciona, te digo. ¿eh?